a Madrid y para mostrarte mi último proyecto por la Pascua esta vez lo he llamado el Funny Easter Sticks porque vamos a usar sticks para decorar macetas o el lugar donde deseamos poner los nuestros huevos de chocolate para nuestra familia o nuestros niños bien, entonces te voy a mostrar uno ya hecho este es de la gallinita, como puedes ver está todo brillante con el glitter Está hecho con pedazos reciclados de feltro, que yo siempre que lo guardo. Y está en sticker, en stick. Los free pattern, como sabes, lo puedes encontrar en mi página web gratuitamente. Ahora el otro stick es un conejito, pero la parte de atrás. Como puedes ver, tiene la colita y sus patitas. Aquí está, muy gracioso. Bien, entonces, y estos pequeñitos los he hecho para decorar el huevo de chocolate. Como puedes ver aquí. Y este de aquí es para decorar los caramelos. Y esto también puede ir aquí en, el, en tu macetita. Macetita decorada con los huevos de chocolate, muchos caramelos, muchos mazmelos. Y bien, ahora vamos. Bien, entonces lo primero que vamos a necesitar es copiar nuestro pattern en un pedazo de cartulina blanca. Vamos a tomar no la parte lisa, sino la parte que es más eh, ruda, ¿no? Entonces vamos a dibujar nuestro pattern con mucho cuidado, siempre apoyando nuestros dedos y vamos a dibujarlo todo. Ahora, las medidas las puedes variar de acuerdo a tu chocolate, de acuerdo al caramelo. Esto es a tu elección. Yo, como siempre, dejo la libertad a todos ustedes para que puedan elegir las medidas. Lo importante es de que puedan hacer la idea. Bien, entonces, ya aquí lo he pasado... Ahora lo único que vamos a tener que pasar es todos nuestros diseños en la cartulina y luego vamos a tener que cortar. Bien, como pueden ver entonces, ya lo he pasado en toda la cartulina, siempre ganando espacios, los pequeños espacios para no desperdiciar material. Bien, entonces ahora vamos a recortarlo. Pero no lo vamos a recortar toda la línea, sino vamos a hacerlo como si fuese en una burbuja. Así. No llegando a su borde, sino cortándolo como si fuese una burbuja. así igualmente lo vamos a hacer con todos ¿por qué? porque nos va a ser muy fácil después cuando deseamos pegarlo en el cartón y les vamos a cortar todas sus partes ahora lo voy a demostrar para que lo puedas ver como me es más fácil para mí también cortar y pegar que salga del mismo tamaño todo otra burbuja igualmente cortamos todo y cuando esté listo entonces podemos nosotros pegarlo encima de nuestro papel o carta que ahora le voy a mostrar bien entonces ya cuando está todo en círculos así como burbujas entonces podemos iniciar ahora a decorarlo Bien, ahora que ya están todos cortados en burbujas, yo he elegido carta de eh, para hacer tarjetas eh, estampadas. Estas son como la cartulina, pero tienen la, el, el, estampo, el estampo, el diseño variado. Yo he elegido de flores, que son motivos de Pascua. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora... Pues, voy a agarrar una de las cartas, lo voy a agarrar por la parte de atrás y voy a agarrar mi conejito y lo voy a pegar de esta forma, en esta forma de aquí, para luego yo cortar todo el diseño en contorno. Ahora vamos a utilizar lo que es la barra, el stick. Si desean, pueden usar la, el PBA. Esto es a elección libre. Pero es más, más fácil es el stick. Ahora lo hacen con el stick rápidamente. Pegándolo. A la carta. Siempre bien bordándolo para ganar que no se pierda mucho material. Esto es algo muy importante. Bien. Entonces, lo presionamos bien para que se pegue bien. Vemos si es que quedó algún lado, um, digamos, sin pegar. Entonces le pasamos nuevamente el stick. No se preocupen. no sucedió nada malo. Bien, aquí la otra orejita, la puntita Y después quedó todo bien Entonces ahora vamos a agarrar la tijera Y vamos a cortar, a contornearlo Todo Para poder cortarlo después Delicadamente toda la forma de nuestro conejito Entonces Ahora que ya está de esta forma, vamos a cortarlo con mucho cuidado, los ángulos más que todo. Que salga todo bien como ha estado el diseño. Para mí, trabajarlo y mostrar en la cámara no es un poco fácil. Pero, sé que se me saben entender de que estoy tratando de que ustedes puedan ver cómo lo pueden hacer más fácilmente. Y cómo pueden hacer un trabajo sin mucha fatiga. Bien, entonces, presionamos bien. Los bordes y ya estará todo nuestro conejito perfecto bien entonces así como hemos hecho para nuestros conejitos y los gallinitas en la técnica vamos a hacer igual pero con el feltro entonces nuestro dibujo no la zanahoria como están viendo aquí vamos a posicionar un pedazo de feltro reciclado que cubra toda nuestra zanahoria en esta posición entonces como ven aquí esta parte de acá va a ser verde porque es la eh, es la parte del, del tallo no del entonces vamos a cortarlo que debe quedar el tallo de la zanahoria. Bien, entonces esto lo vamos a pegar en la parte de atrás igualmente, como hemos hecho. Pero esta vez vamos a usar la pibia. Entonces lo posicionamos igualmente. Y en esta parte de aquí vamos a pegar nuestro feltro verde dejamos secar antes de cortarlo con la tijera porque el TBA es líquido entonces les recomiendo que lo dejen secar antes de cortar. Pero ya va a quedar muy fácil. Como pueden ver, está todo el diseño y no van a tener que recortarlo y recortarlo. Bien, ahora, para pasar a otro. Como aquí tiene la circunferencia que debemos cortar, vamos a usar el cúter. Entonces yo uso mi tablita especial para que no corte mi papel. Entonces voy a apoyar siempre mis dedos con mucho cuidado, por favor. Si es que van a trabajar con niños, tengan que tener mucho cuidado. Hacemos una X. Usamos nuestra tijera pequeña. Entonces desde el interior vamos a cortar toda la circunferencia con mucho cuidado de no cortarnos nuestros dedos, de no hacernos daño. Y le cortamos la circunferencia interna que será para nuestro huevito de Pascua, ¿verdad? Entonces, y ya está cortado también. Bien, entonces ahora que ya debe estar seco, vamos a cortarlo. aquí está haciendo mucho frío así es que ya son las 5 de la tarde y ya está todo oscuro así es que ya tengo que usar mi otras lámparas y luz no natural bien esta parte de aquí entonces de la zanahoria lo cortamos <coughs> y ya está entonces ya tengo cortada la circunferencia y mi zanahoria bien yo las patitas de cartulina las he pegado con el feltro color blanco para que pueda resaltar en mi conejito como lo pueden ver Ahora voy a hacer igualmente, pero de feltro, de otro color, y voy a hacer lo que es las patitas, las patitas del gallo, del gallo la gallina. <ríe> Bien, entonces lo voy a apoyar aquí y con el lapicero, porque el lápiz no es muy bueno, vamos a tener que usar un lapicero. Y vamos a acalcarlo, lo cortamos y esto lo vamos a pegar con el pibia. Si desean, pueden ustedes pegarlo con la goma silicona si es que lo desean ahora lo miden si está muy grande lo vuelven a cortar hasta que tome su punto o si les gusta así de esta forma a mí me gusta es muy gracioso bien entonces le pongo un poco del pibia y lo pego Entonces ya está el gallito. Ahora aquí vamos a pegarle al conejo. De una forma que dé la idea de que está sentadito. Bien, ya lo tenemos también este. Ahora vamos a hacer lo que es los otros vamos a apoyarlo aquí para que quede espacio entonces vamos a hacer igualmente con las otras patitas igualmente ahora este es el conejo tiene que ser color blanco tengo aquí tengo reciclado todo lo que es reciclado nos va muy bien entonces aquí vamos a ponerle una de las patitas y esta de aquí será la otra patita yo siempre utilizando todo lo que es los pedazos reciclados de feltro bien entonces, Este aquí y este va a ser aquí. Entonces lo vamos a, a pegar para después lo cortamos. lo cortamos no tengan miedo en usar los productos reciclados porque okay, vamos a cortar toda una lámina por solo un pedazo blanco Los piececitos, y vamos a hacerle bien las hendiduras de los pies de los dedos. Oh, está húmedo. Yo lo estoy trabajando así porque tengo que mostrarlo a ustedes entonces ustedes tienen más tiempo de poderlo dejar secar bien yo lo estoy haciendo todo veloz Los dedos tienen que ser graciosos saben de que esto es gracioso bien entonces ya los dedos están hechos igualmente vamos a hacer ahora con la gallina pero la de la gallina voy a hacer color amarillo y le voy a hacer lo que es la crestita bien entonces a la gallina igualmente le he puesto la franja de siempre de reciclado y ahora lo vamos a cortar. Preferible que usen una tijera que tenga mucho filo. Yo como pueden ver yo tengo dos tijeras. Esta de acá es muy buena para lo que es el feltro, telas y esta de aquí chiquita es para cartulín, cartones. Porque tiene que ser diferente, con esta no puedes usar para cortar cartón o cartulina porque perdería su filo un consejo <risa> un consejo hasta de un conejo como dicen bien entonces cortamos rápidamente los deditos de nuestro gallo o gallina los dedos tienen que ser muy graciosos ve, es el diseño que he creado He querido hacerlo muy gracioso. Y es que así tienen que ser las fiestas. Las fiestas tienen que ser alegres y graciosas. Bien, si les queda de esta forma, entonces ahora en este lado de aquí lo van a arreglar. No se asusten, no pasó nada malo. Y solamente danle las hendiduras. y la otra hendidura del dedo si no salió un dedo más grande que el otro no se preocupe porque con la tijera lo pueden arreglar todo estoy mostrando para que vean de que no deben asustarse si algo no salió bien todo tiene su arreglo y ya está salió las hendiduras de nuestra gallinita bien entonces ahora hacemos la crestita Bien, para la cresta entonces aproximadamente ustedes lo tienen que medir como lo no desean hacer la cresta. Yo lo hago al ojo, pero ustedes si desean pueden seguir con lo que está eh, dibujado en el pattern, ¿no? aproximadamente sería de esta forma su crestita vamos a hacerle ahora el pico igualmente lo mido en la parte más entonces el pico también ya está hecho ahora lo único que nos faltaría es hacerle al gallito chiquito vamos a hacerle al gallito chiquito ese pico lo medimos está bien Ahora hacemos su crestita Este que es más chiquitito, la crestita tiene que ser más chiquita también <risa> Entonces hacemos Con mucho cuidado con no cortarse los dedos cuando hagan la crestita del gallo ya tenemos la crestita, su pico y tenemos también el gallo grande. Bien, me había olvidado de agregarle los talones a nuestro conejito porque pensé que iba a ser el conejo de la parte de adelante. No, tiene que ser el conejo de la espalda, entonces sus piecitos tienen que ser de esta forma con talón vamos a necesitar también un pompón voy a pegarlo siempre utilizando yo la goma pibia. si ustedes desean pueden usar otro tipo de goma o la la, la silicona caliente bien, ahora que ya está entonces yo voy a usar este este que es como el, el, la, la silicona caliente voy a usar un stick porque mucho cuidado con las manos esto puede hacer daño porque puede eh, jalar la piel entonces con mucho cuidado tiramos afuera agarramos nuestro pompón y lo colocamos esperamos a que salga creo que creo que el pico está muy duro a ver voy a sacarlo con la tijera mucho cuidado bien estaba encastrado <ríe> bien entonces ahora apoyamos bien ahora lo que vamos a hacer es un corazón pero yo voy a hacerle el corazón no color rosado como lo había hecho en el otro diseño de aquí ¿no? voy a hacer ahora color violeta color violeta porque el tono de las flores de aquí también es algo tono violeta la Pascua tiene colores lila, violeta, saben de que es un, eh, un, re, un recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero eh, tenemos que ser alegres porque su muerte fue para, para salvarnos. Entonces este corazoncito lila va a ir aquí, que es muy gracioso. Bien, entonces acá voy a hacerle la nariz color rosado, eso sí, que es un corazoncito chiquito. Yo lo estoy cortando aquí para que ustedes vean. Si ustedes desean, pueden hacerlo con un sticker o eh, cortar igualmente el corazoncito. El corazón no es muy grande porque es un nariz. Bien. Bien entonces sería de esta forma ahora el chufetito del conejito pequeño lo voy a hacer que sería, lo voy a mostrar como está en ¿no? en el pattern bien, vamos a hacerle un chufetito yo lo voy a hacer de color lila para resaltar la, la, el papel de las flores lo medimos bien, entonces ahora lo pego con la goma PBA un poquito más arriba porque tiene que ir los ojos bien entonces ahora va a quedar así este es el conejito este es el otro conejito que es la espalda con el pompón este es el gallito chiquito Con su crestita. Y este es el gallo más grande, que es el stick. Bien, entonces ahora para darle un poco de color, vamos a tomar un, un hisopo y un poco de rubor. Y vamos a hacer la decoración de los deditos. Los talones. Ahora los dedos. Vamos a alargar un poco el, el talón. Entonces te muestro cómo quedó. Ahora hacemos en el otro que está sentado los dedos. el talón ahora te lo muestro bien, entonces ahora podemos hacer los ojitos bien, entonces he hecho una zanahoria igualmente con la misma técnica que les enseñé al inicio y un pedazo de cartulina blanco para que pueda hacer la manito yo esta vez voy a cambiarle el diseño y le voy a poner una pequeña naranja, una pequeña zanahoria de la mano porque el otro diseño era eh, de este ¿no? sin nada este es un papel eh, perlado como pueden ver, brilla. ¿Ven? Brilla porque no es, es... cartulina. Esta es la cartulina, pero aquí yo le he pegado un papel perlado brillante. Bien, entonces, aquí le voy a, a pegar con este stick que es muy fuerte. Mucho cuidado con la mano, por favor. Yo siempre uso esto bien, ahora ponemos la manito encima que dé una idea de que está Ay, agarrándolo bien, entonces ya aquí está terminado este. Ahora voy a hacer dos zanahorias más para el stick. Esta vez voy a usar un verde más eh, claro. Vamos a hacer la misma técnica que les, les dije anteriormente. Entonces vamos a medirlo aproximadamente... que será aquí el otro que lo hago rápidamente presionando siempre para que se pegue y ahora vamos a hacer con el naranja igualmente como hicimos anteriormente vamos a pegar la otra creo que junta no va a ser buena idea pegarla aparte esta parte de aquí Dejamos secar antes de cortar. Unan siempre bien las hendiduras que se unan bien. Y bueno, dejamos secar para luego cortar. Bien, entonces, como están viendo aquí, ya está dibujado. Entonces, vamos a cortarlo por donde está dibujado con mucho cuidado. Con mucho cuidado si todavía está húmedo. entonces ya tengo mis dos zanahorias hechas en el caso que como ven aquí ha quedado un poco más grande lo podemos arreglar, no hay ningún problema lo decoramos bien ahora sí bien, entonces yo voy a tomar dos stickers um, de tejuelas dicen Feliz Pascua, lo voy a pegar con el Sticky porque la PBA no es muy fuerte con este bastoncito me voy a ayudar porque no lo toquen con su mano es muy peligroso ¿Eh? un poquito y luego se pega entonces estas dos zanahorias ya estarán hechas para nuestro stick lo que vamos a hacer ahora es decorarlo decorarlo como ustedes lo desean yo por ejemplo le voy a poner eh, una estrellita a la gallina una estrellita en el costado esto de acá si sí lo pueden usar con el PBA porque es cartón aquí un sticker para que sea gracioso y le voy a hacer los ojitos bien igualmente ahora si ustedes desean hacerle un poco de rubor me, yo no lo recomiendo porque está el, el papel pero vamos a intentarlo si es que lo desea aunque no se va a mirar mucho porque el papel es estampado bien, igualmente entonces vamos a poner aquí una lentejuelita eh, vamos a elegir una lentejuela graciosa para este para este conejito vamos a ponerle esta ruedita para que brille aquí le vamos a hacer los ojos estoy usando el marcador negro permanente vamos a ponerle también una pequeña eh, lentejuela que no sea muy grande porque el espacio de él es también pequeño Entonces ahora nos faltaría solamente el gallito chiquito, los ojitos y a él también le vamos a poner su estrella para que brille. Pero a este le voy a poner la estrella en, en una esquina para que sea más coqueto. en la esquina para que sea más coqueto bien entonces ahora solamente nos faltaría poder adornarlo en el, en el stick vamos a usar dos cuerdas de rafia o si ustedes desean cintas y entonces para terminar bien antes de pegarlo en el stick voy a usar escarcha glitter Voy a usar un tono uh, de acuerdo al feltro, siempre usando una brocha que, eh, que no utilicen para pintar los colores acrílicos. Estas brochas plásticas son muy buenas para, para la escarcha porque tiene las cerdas más duras. Entonces le damos un cierto brillo en, las, en la zona donde no está muy decorada, como que es las piernas y el pico. Si desean pueden usar la escarcha eh, color en contraste bien entonces aquí vamos a ponerle ahora al naranja aquí. y vamos a ponerle un poco a nuestra naranja a nuestra zanahoria, disculpen para que brille también bien, entonces voy a buscar un poco de rojo para ponerle un poco aquí alegre fiesta de la Pascua todo brillante no solo la Navidad también la Pascua es una fiesta religiosa pero también debe ser alegre bien, entonces ahora que ya está con la escarcha y todo podemos iniciar a pegarlo entonces lo primero que vamos a hacer es pegar nuestro conejo vamos a tomar nuestro conejito por la parte de atrás vamos a medir nuestro stick yo uso la cinta masintosh como siempre usando cosas que son fáciles de reciclar y naturales bien entonces vamos a tomar nuestro conejito vamos a poner el, el stick de esta manera y nuestro papel eh, los que no desean usar la cinta maschintosh y desean usar la silicona caliente son libres también de usarlo, yo uso esto porque es muy reciclable y natural ¿Sí? y aquí ya está hecho entonces vamos a hacerle el nudo, yo ya le he pegado las zanahorias con el sticky ahora vamos a hacerle el nudo si desean pueden ustedes usar cintas yo uso esta porque es muy graciosa El largo de, de la cinta depende como ustedes lo desean. Digamos, si les gusta más largo, más pequeño, ya eso es elección de ustedes. Yo, como siempre, dándole ideas a su imaginación. Muchas gracias por a todos los que se han suscrito últimamente, a los que me están dejando comentarios, saludos, a los que me envían mensajes. Muchas gracias. Sinceramente, de corazón. Aquí va, aquí va la otra. Yo he eh, buscado el color de los lazos en contrastes como siempre. Entonces ya estos están listos y preparados. Lo voy a acercar para que lo puedas ver. Mira qué gracioso quedó. Quedó todo alegre, los colores resaltantes. Este es el conejito. Y el gallito con el otro conejito. mira cómo está de brillante de pequeñito y este también está brillando bien entonces este como sabes es para el huevo de pascua este va a quedar así ahora cómo lo vas a atacar lo agarras de la parte de atrás, en esta parte de aquí. Puedes usar una cinta más o pegarlos con, eh, con otro adhesivo. Pero yo lo pego con esto porque después lo pueden sacar y los, los, los jóvenes, los, la familia o el invitado lo puede usar esto como un, como un adorno, como un souvenir de la Pascua. Y aquí está. Y aquí está nuestro amigo conejito del huevito de Pascua. Ahora el otro que es del chupa chupa. Ay, Sabes que no se puede parar. No se puede parar. Vamos a ponerlo de costadito. Bien, entonces el chupa chupa igualmente voy a usar la cinta más Macintosh para que esto quede de adorno, de souvenir a nuestro familiar. Y lo voy a poner aquí. El chupa chupa. Aquí está. Entonces... Estos van a ser nuestros adornos, pero también van a ser muy bellos y decorativos en una maceta, en una catastita donde los puedas poner. Ya decorados de esta manera. Y el chupa chupa va de pie. junto al stick mira qué alegres y, y, y bellísimos han quedado que llaman la atención para poder tenerlos en tu casa sí, yo creo que ni aunque lo vas a querer regalar pero es pascua y debemos compartir bien entonces yo te agradezco mucho a todos los que se han suscrito, a todos los que me escriben, muchas gracias y realmente soy muy feliz de que puedan apreciar mis proyectos, mis ideas. Tengo muchas más imaginación y mucha más de fantasía para brindarles. Y que tengan unas felices Pascuas. ¡Chao!